Nosotras todos los días somos Líderes Responsables Decididas Trabajadoras Valientes Audaces Inteligentes Ingeniosas, determinadas, estudiantes, participativas, perseverantes e iguales. Y vamos construyendo nuestros sueños con valentía, amor, unidad. Honestidad, constancia, ilusión, esperanza, fortaleza, entrega, disciplina, sencillez, tenacidad. alegría y actitud. Por lo tanto, el 8 de marzo no hacemos más que reafirmar un reconocimiento que corresponde a todos los días del año. Somos solo algunas entre tantas mujeres sordas. que demuestran su capacidad, que construyen sus sueños yes. y sacan adelante a sus familias. ¿Sí? Aún falta mucho por hacer. Pero cada día seguimos en la lucha de construir una sociedad más justa. Por nosotras. ¿Y para quienes amamos? Hoy es el Día Internacional de la Mujer Sorda. Hoy y todos los días del año.